Me estaba acordando el otro día del primer día que vine a trabajar aquí. ¿Y cómo dices? Yo Pues recuerdo, yo creo que lo que más recuerdo es el miedo, porque yo nunca había conocido a nadie con parálisis cerebral y esa incertidumbre de no saber el miedo ese a lo desconocido es lo que más recuerdo. Mierda día... Me hago de mí y no me comprendé y no me competí. Ya Es que para mí ahí está la clave, no, en la comunicación. Y hago un compañero mío en, en el, Obvio, ya. de Ya, ok. Para mí lo más difícil es que no usa ni carpeta ni palabras. Ni... La gente que se comunica con su cuerpo, con la cara, con la expresión, con la emoción. Buah, eso sí que me parece complicado. Necesita mucha como mucha cocha activa o al final conocer a la persona. Ahora sea, tengo confianza, y ahora cuando no te entiendo te pregunto, pero recuerdo al principio que yo hacía como, sí, sí, ponía cara de como que entendía, digo pero no, no, no lo estoy entendiendo y me sabía mal como volver a preguntar, y eso yo creo que hasta da un poco de rabia a veces, ¿o qué? <risa> y luego te ha pasado alguna vez de gente que se te pone a hablar así como como más lento más fuerte como si fuera no un bebé o, o fuera sordo o algo así te pasa alguna vez yeah. a language, sure. y si hablamos de movimiento no. <inaudible> Activo. Y tan relativo como que o sea, cada uno y cada una os movéis de, de manera diferente. Cada uno. ¿eh? Bueno, de una manera como pues, pues bueno, podemos. ¿eh? ¿Alguien tiene más afectadas las piernas o los brazos, medio cuerpo? Lo que, lo que me costó a mí un montón. Eh, aprender todos los productos de apoyo que tenéis para moveros mejor, que si las sillas, que cada una es diferente a la otra. Los andadores, los bastones, las férulas, un montón de, de apoyo. Lo más importante es que los no peseis como los menos y que y evo vale la cosa. yo creo que otra de las cosas que, que o que yo me planteo siempre muy seriamente hay eh, que a ver cuántas oportunidades para que elijáis cosas en el día a día os damos ¿tú realmente piensas que se respetan vuestros derechos? hay son no es lo que se para, por otro, de la persona que tenemos para ahí, se va Por a poner el rebozo ahí. Yo, por el rebozo, le ríe, y yo, yo comí, comí con esa persona vale. y ahí quiero ponerme la comida me veo en la loja. Y luego tú a veces me has contado también que tú tienes más dificultades ¿verdad? que yo, por ejemplo, para hacer cosas de la vida diaria, o sea, hacer cosas de ir de salir a comprar a un sitio, a cenar con un amigo, con una amiga. muy me por ahí con una chica, con los amigos. La sociedad donde un poco de unidad de diputados Más, a mí más un pollo, ni a él. Y otra de las cosas que a mí se me sorprendió y me. me sigue. yo creo que hasta preocupando es de lo del de derecho a vuestra intimidad. Bueno, nomás, picaré, un picadero que en momento más íntimo la, luz, el verano, la, la, vida, la vida. O sea, las habitaciones en, en la residencia suelen ser compartidas. Incluso los baños son compartidos. Eso ¿A ti te gustaría ¿no? poder disfrutar de espacios más tuyos o más íntimos? Sí, pero pero aquí no te el derecho a la decisión que decíamos antes ¿no? Eh, ¿se respeta eh, cuando la puerta está cerrada en tu habitación? No porque hoy no porque, porque no porque ¿Cómo te compañía? O sea, en tu casa sí tienes una puerta que se cierra y se respeta. Sí. ¿Y aquí en la.? No entra nadie. No entra nadie. que si tuviera que volver un montón de años atrás, eh, me exigiría el saber escuchar un poco más. Y aunque lo digamos, siempre creo que es lo más difícil. No. Tener prisa, pararme a, a, a entender, como tú dices, un poco más. Casi nadie, si cuando sigues viendo como gente especial, cuando salgas a la calle, fíjate un poco más que la norma, es ser distinto y ser distinta es genial, que la gente es diferente son. Simplemente es pereza, que hay días buenos y otros para olvidar. Y nos gusta reír y a veces toca llorar. Con tan solo una mirada me puedo enamorar. Porque al fin y al cabo somos gente. Somos gente, sí. Pues al fin y al cabo somos gente. Somos gente, sí.